Hola a todos, el día de hoy les hice este un video súper rápido, súper express, eh, sobre cómo podemos cambiar el formato de nuestra letra en PowerPoint. Esto fue a petición de una colega mía, así que ya ustedes saben, espero lo disfruten, espero les sirva muchísimo, al igual que ella y nada, vamos a pasar al tutorial. a su canal pre prevideo el día de hoy les estaré mostrando cómo podemos cambiarle el formato a estas palabras que tenemos aquí acá a estas letras o sea cómo podemos cambiar el tipo de letra la tonalidad y ponerla más bonita más visible y más llamativa lo primero que vamos a hacer es seleccionar la, la parte que vamos a estar cambiando o editando vamos a cambiarle también primero el nombre o sea el tipo de letra le voy a poner y vamos luego de eso, entonces también a cambiar este por el mismo tipo de letra. Ahí están cambiados. Vamos a hacer lo mismo con esta parte de aquí. Miren, ahí está. Bien, luego de que ya tenemos esta parte cambiada, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a seleccionar o a dar clic en la parte donde está nuestro texto. Le damos clic. Miren el cuadro cómo se presenta, ¿verdad? Nos posicionamos en esta parte, no sé si lo pueden visualizar. Y cuando salgan esas, esas cuatro flechitas, direccionando, o sea, para qué lado queremos mover, le daremos un clic también ahí. Ahí se pone todo, ven, la línea ya se, pose, se pone de forma directa, o sea, el cuadro se, se encierra completamente. Entonces lo que vamos a ir es directamente aquí a la barra de herramientas, vamos a ir donde dice formato, mirenlo aquí. Damos clic y aquí nos aparecerá este cuadro. Entonces empezaremos a ajustar nuestra imagen. Lo primero es que si queremos darle un estilo o algo rápido, podemos seleccionar aquí y podemos darle a cualquiera de estas teclas que están aquí y seleccionará un estilo rápido. Pero eso no es lo que estamos buscando en este momento lo primero es el relleno del texto el relleno del texto se refiere al color que le vamos a dar ven, al color completo del texto que le vamos a dar pero tampoco lo vamos a variar porque así es como me interesa que aparezca luego entonces el color el contorno del texto perdón, en esta parte se refiere a la parte de afuera o sea la línea que aparece fuera del contorno del texto fuera del texto en este caso elegiremos el negro Volvemos aquí para indicar el grosor que queremos que tenga esas líneas. Miren, aquí vamos viendo la diferencia. Quédense observando el texto. Ven, la diferencia, el grosor que va tomando nuestro texto. En este caso lo dejaremos un grosor más o menos 2 y 4. Bien, entonces luego vamos directamente al efecto de texto. Esa es la parte que quería mostrarles. Porque aquí podemos agregar sombras, reflexión, iluminado, bisel, eh, giro 3D y podemos transformar nuestras letras. Por ejemplo, voy a enseñarles uno de cada uno. En la parte de la sombra, quédense viendo las letras para que puedan visualizar el cambio que va ocurriendo en cada una. Ven, la sombra se va poniendo o posicionando dependiendo del lugar al que le voy dando. Déjenme poner esta, miren detrás de las letras, ven esa sombra que apareció ahí. Si la pongo en esta parte, se mueve la sombra hacia otro lugar. Y si la pongo aquí, ven, aparece debajo. Esa es la parte de la sombra, en caso de. En la parte de reflexión, miren, igualmente, miren debajo, cómo va apareciendo eh, la letra, o sea, eh, eh, nuestro diseño, dependiendo del lugar o dependiendo del tipo de reflexión que queramos poner o utilizar en nuestras letras. En, el, en la parte de iluminación miren también miren ahí se puso un, una parte azulosa rosada ven mientras más vamos bajando más am, más amplio va haciendo la parte de iluminación podemos cambiar el color o sea el tipo de iluminación en el que queramos en la parte de blitzer eso es lo que hace es como que la pone tipo eh, caricatura más o menos en nuestras ciegas entonces Así es como van quedando. Bien, miren este. Bien, miren este, como queda. Este también. No hay mucha diferencia porque son letras, pero cuando hay animaciones se va viendo la diferencia. En la parte de los giros, esto es para nosotros voltear nuestras letras. Ven. Miren qué chulo. La podemos poner en el, en el lugar o posición que nosotros queramos. Realmente. En la parte de transformación, miren cómo va quedando ¿ven? ¿eh? o sea podemos ponerlo arriba abajo que vaya o sea toda todo ese tipo de transformación podemos dárselo en esta parte de aquí pero realmente vamos aquí a reflexión porque lo que me interesa es hacer este efecto es darle un clic aquí afuera miren cómo se ve ahí van viendo luego entonces vamos a pasar a la siguiente eh, eh, diapositiva eh, antes de nada les invito a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho y denle like si les ha servido este tutorial. Eh, vamos a cambiar entonces nuevamente. Le damos clic sobre la palabra. Luego en esta parte del marco, en el, en el cuadrado, vamos a dar clic también para encerrarlo completamente. Ven, y ahí está encerrado completamente. Vamos donde dice formato para darle formato a nuestro texto. Si queremos nuevamente, les digo, podemos utilizar cualquiera de este formato que tenemos aquí. Ven. Eh, son muy dinámicos y son formatos eh, como les digo son eh, son formatos ya directamente realizados o sea que lo podemos a modo rápido, modo rápido necesito un formato bueno, utilizo cualquiera de esos pero si queremos directamente editarlo entonces vamos a, a, a editarlo en esta parte de aquí ya le cambié el tipo de el, el relleno del texto, o sea, lo puse color rojo, un rojo intenso. Eh, la parte de afuera, ven, de color negro, puede ser blanco, puede ser azul, de cualquier color que queramos, pero mi color preferido es el negro, así que por eso lo, lo utilizo. Eh, al grosor, no olviden el grosor de, de, de las líneas de afuera, porque eso es lo que le va a dar como ese, ese asentamiento, ese, esa... Esa vista a esas letras que ustedes tienen ahí, Ven, vamos a dejarle en este también y vamos a crear nuestro efecto. Eh, les dije, me encantan las reflexiones, no sé qué es lo que tienen conmigo, me llama mucho la atención, así que vamos a hacerlo así: reflexión. Aquí está, entonces vamos a ver, así ha quedado todo hasta el momento. Les invito a suscribirse nuevamente a mi canal, denle like a este video si les ha servido y no olviden compartir con sus amigos. Déjenme sus comentarios también diciéndome qué tema quieren que trate en el próximo tutorial.